la pobreza muchas veces genera diversas condiciones que llevan a situaciones de discapacidad entonces y por otro lado la situación de discapacidad como tal genera pobreza entonces ahí se ve el vínculo y, y por lo mismo estos 80% de personas el 80% de las personas con discapacidad vienen a los países de desarrollo y como señalé el 20% de las personas más pobres en el mundo son personas con discapacidad. En la franja de población pobre y la capital del país, Montevideo, existe una prevalencia mayor de discapacidad, un 11,5%, que en la franja de población no pobre. Las personas con discapacidad en contextos de extrema pobreza son mayoritariamente jóvenes. Existe una mayor presencia de discapacidad auditiva en mujeres y de discapacidad intelectual y psíquica en varones. Igualdad y no discriminación, ¿cómo llegamos a ese, a ese estadio que nos falta? Frente a esta situación es muy relevante que se adopten las medidas de acción afirmativa y los ajustes razonables que requiere una persona para ejercer sus derechos. Si esto no ocurre y si la persona no puede hacer un disfrute pleno de sus derechos, estamos en una situación de discriminación cuando no puede ejercerlos en igualdad de condiciones con los demás y allí es donde también la convención pone una columna vertebral sustantiva en cuanto a que esta es una eh, situación que eh, no debe producirse que se sanciona todo tipo de discriminación, incluso la denegación de ajustes razonables, que son aquellas adecuaciones o modificaciones que se requieren en un caso particular para que una persona con discapacidad pueda ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. En relación a cuánto afecta la discapacidad a las personas en su vida, de acuerdo a estudios llevados a cabo por PRONADIS, para un alto porcentaje de la población estudiada no hay mayor incidencia en la actividad del cuidado personal trabajo doméstico y recreación dentro o fuera de la casa. Sin embargo, un 50% se ve muy afectado para sus estudios y un 31% señala que los afecta para el trabajo. Hablando de barreras, la accesibilidad parece una asignatura pendiente aún, más que nada en los países en vías de desarrollo. Si no hay accesibilidad, hay un empobrecimiento de las personas con discapacidad, lo que se dice pobreza no económica, Ya y esto es necesario... Eh, suplirlo, eliminarlo y llegar a que las personas tengan todas las condiciones necesarias para ejercer estos derechos.